Bienvenidos a un nuevo video de tu canal Elmer Poker. En esta oportunidad estaremos desarrollando este nuevo ejercicio con cada uno de ustedes paso a paso. Si usted está llegando por primera vez en nuestro canal, no olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les mande una notificación cuando estoy subiendo un nuevo video cada semana. Bueno, sin más comentarios, vamos a iniciar. Vamos a utilizar el comando línea. En el superior nos vamos a una línea. Comando línea, damos un punto cualquiera y lo que vamos a hacer es una distancia de 30 no y lo que otro va a ser una distancia de 60 pues como vamos a estar haciendo la mitad simplemente vamos a hacer de 30 simplemente hacemos 30 damos enter y les aparece así de lejos simplemente acercan con su mouse y listo ok con el circulito luego vamos a ubicarnos una línea ubicamos este punto y parte superior vamos a dar de 30 porque estamos haciendo nada más de la mitad ok damos un enter y y giramos a la mano izquierda, pero tenemos una distancia de 30. Pero como esta distancia de 30 ya lo está quitando de 10 centímetros, no nos quedaría de 20. Ok, digitamos 20. Parte inferior lo que tenemos digitar es tenemos de 35. Ahora como tenemos 35, vamos a bajarlo nada más. Que va a ser la mitad, 17.5. Ok, damos un enter. Bueno, una vez que ya que estamos ahí, podemos ubicarlo. Con una referencia de color verde, eso es lo que si no activan, lo que van a encontrar parte inferior, lo que dice el cursor, dan clic ahí y ahí les va a aparecer la referencia de color verde. Ok, dan clic ahí y este punto clic, listo, ya tenemos. Ahora lo que vamos a eliminar esta línea, seleccionamos eliminar y nos vamos a ubicar esta línea de este punto. Como tenemos una línea de 120 y lo que vamos a Restarlo de 30 porque ya de 30 ya lo hemos generado. Entonces como vamos a restar de, de 120 menos 30 nos quedaría lo que es 90. Ok, damos un enter. Y a parte inferior tenemos una distancia de 40. Y como tenemos la mitad, nada más es de 20. Enter. Y simplemente direccionamos a la izquierda y donde que une damos clic ahí. Listo. Ahora nos dice que tenemos un ángulo de 20. De 60, perdón, un ángulo de 60. Para generar ese ángulo de 60, lo que tenemos que hacer es: parte inferior, nos vamos en lo que es cursor, activamos, damos en la flechita y nos ubicamos para ángulo de 60. Damos clic ahí, nos ubicamos una línea, ubicamos este punto y nos va a aparecer un color, una referencia de color verde. Simplemente das clic ahí, a ver, control, clic ahí y listo. Lo reto vamos a comando trim, seleccionamos, clic derecho y lo eliminamos. okay eliminamos esta línea. Y eliminamos esta línea. Y para generar el otro lado, lo que tenemos es seleccionamos todas y vamos a digitar comando mirror o lo que pueden encontrar parte superior izquierdo, lo que es mirror, ¿no? Digitamos ese comando, ubicamos este punto a este punto. Bueno, nos aparece este te texto, nos dice sí o no. ¿Qué nos dice? Si queremos borrar el objeto anterior o no queremos borrarle el objeto anterior. En este caso, no queremos, le damos no y listo. Si quieren borrar el anterior, le dan sí nada más y se va a eliminar de la anterior. Ok. Eh, bueno, ya una vez que hemos estado ahí, nos vamos a una vista previa, nos damos top y vamos a seleccionar. E isométrico de este, ok. Listo, ya nos ubicó desde a vista. Simplemente nos vamos a cambiar la configuración del AutoCAD. Nos vamos parte inferior, nos vamos a acá donde dice Mode 3D, ok. Ya una vez que estamos ahí, simplemente lo que vamos a ir eh, aquí, parte superior izquierdo, donde se extruye, no, o vamos a tomarlo también el comando. Eh, ¿no? Simplemente vamos a ir clic ahí, ubicamos este punto al medio y tenemos una distancia que nos genera de 50, la altura de 50, damos 50 y listo. El otro es una distancia de 30. Hacemos una distancia de 30, clic al medio, distancia al 30 y listo. Ok, ya tenemos ahí. Ahora para generar esta. Este corte que nos dice tenemos una altura de 10 y una distancia de 20, simplemente nos vamos comando línea. Lo que vamos a encontrar aquí: comando línea, ubicamos de este punto a este punto, digitamos lo que es 20 y listo. Y ubicamos a este punto. Vamos a activar orto, ubicamos este punto de intersección y unimos a este punto. Ok, listo. Y nos vamos en el comando press pull, clic ahí. Al centro hacemos clic y ubicamos eh, parte inferior, lo que es una distancia de 10. Listo ok lo resto vamos a seleccionar y vamos a suprimir ya tenemos y ahora lo que tenemos que hacer aquí es una distancia de 35 y una altura de 15 que tenemos un diámetro de 12 que vamos a estar generando y cómo lo generamos eso simplemente nos vamos a ubicar acá línea ubicamos este punto y ubicamos este punto digitamos lo que es la distancia de 35 y una altura de eh, 15 ok de 15 enter listo ya que estamos ahí vamos a hacer un cilindro, nos vamos box, le quitamos acá, cilindro, ubicamos este punto, y como le dice un diámetro de 12, entonces el radio sería de 6, ok, listo, pasamos, cruzamos al otro extremo simplemente, y vamos a utilizar el otro comando, lo que es ex, eh, subtrae, ¿no? seleccionamos el comando subtrae, seleccionamos lo que se va a quedar, damos un enter, y lo que vamos a cortar, ok, listo, ya tenemos ahí lo, las líneas referenciales, lo suprimimos o lo eliminamos. Parte superior para generar este, esta figura. Simplemente vamos a hacer. Eh, tenemos una altura de 10. No una altura de 10 y una distancia de 25. Para generar eso, lo que tenemos es una línea de aquí este punto. Como tenemos 20, 35 a 25, una diferencia de 10. Entonces sería cada lado 5 centímetros. Ok, 5 damos 5, enter, nos parte, ubicamos esta intersección, damos una distancia de 25 a la mano derecha y ubicamos este punto de intersección y unimos a este punto, ok, listo, ya tenemos ahí, ahora nos vamos a Presspool, comando press pull, seleccionamos ahí el centro medio y una distancia de 10, ok, listo, Ahora seleccionamos la línea de referencia, simplemente lo vamos a suprimir y listo. Ok. Ya una vez que estamos ahí, vamos a suprimir también las líneas referenciales que hemos puesto al interior al inicio. Suprimimos esta línea. A ver, seleccionamos de este modo y listo. Suprimimos toda la línea. Y ahora para que nos vea el bloque, como nos está quedando, nos vamos a parte superior donde gs 3D vista deslizamos y nos vamos conceptual y listo si les aparece eso nada más van acá en visualización solar aceptar aceptar y se van acá a activar listo ok ya tenemos ahí ya tenemos el bloque terminado pero si quieren cambiar el color no si quieren cambiar el color simplemente lo que van a hacer es seleccionar seleccionar ante clic derecho, nos damos propiedades y nos vamos en el color, por ejemplo, de que sea de color verde. ¿Ok? Ahí está, de color verde. Listo. Bueno, ya terminemos con el dibujo. Eh, para recordarles que en la descripción, en la caja de comentarios, les voy a dejar el link de mi blog. Que pueden ir y visitar. Que pueden obtener muchos ejercicios y pueden practicar ahí. Bueno, sin más comentarios, nos, nos despedimos. Hasta el próximo video. Chao, chao.